La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes un contrato de préstamo por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a ser ejecutado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas para un programa de desarrollo agroforestal. Los detalles de este préstamo fueron ofrecidos por el diputado de la provincia de Duarte, Juan Comprés, quien asegura que el programa tendría el objetivo de incrementar los ingresos de pequeños productores y se dividiría en dos componentes que son adopción de tecnologías agroforestales y mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas la iniciativa fue dotada con 103 votos a favor y tres en contra un total de 28 diputados no votaron de 134 que se habían registrado mira es un préstamo del bit banco interamericano de desarrollo muy blando a 25 años con 5 años de gracias y da un, un 3% realmente los países que, que pueden tener esa prerrogativa deben aprovechar esa inversión y el BID como tal como banco eh, que controla sus inversiones, le da seguimiento a cada partida que vayan desembolsando, o sea que es un, es un préstamo que está asegurado nosotros lo que tenemos que hacer es vigilante porque yo sí tenía una, una pequeña contradicción que eso debía ministrarnos medio ambiente y no ninguna institución colateral que se ha conformado desde desde la presidencia de la república dirigida por el, por el ministro de la presidencia y su noticiero regional robinson planchón